Hola, soy Patricia Cáceres Merino del grupo Scout Marwan 690 y estudio biología. Crecí como lobata con la máxima de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos y al madurar entendí que la mejor forma de hacerlo era a través de la ciencia.